Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra Pizarro, soy terapeuta en técnicas de liberación emocional, trabajo en el área de inclusión de la Universidad de Playa Ancha y a través de este video les voy a mostrar un trabajo que les va a ser de mucha utilidad para el tratamiento del estrés. Es un trabajo de corta duración que ustedes al principio van a poder seguir a través de este video y posteriormente lo van a aprender para aplicarlo en cualquier momento que lo necesiten. Es como un SOS, es una serie de acupresiones, digitopuntura, en distintas, distintos puntos, distintas partes del cuerpo, que les van a ayudar a corregir la energía. Este trabajo se llama precisamente corrección energética y permite corregir la energía cuando uno siente que que le ha bajado la fuerza, que le han bajado las ganas, que está nervioso, nerviosa, que siente un poco de incertidumbre, que se siente cierta ansiedad, se puede ocupar las veces que uno quiera y puede ser uno detrás de otro, seguido, o también puede ser en el momento en que considere que lo requiere más. Primero les voy a mostrar los puntos que trabajamos acá. Trabajamos con medicina tradicional china a partir de las técnicas de liberación emocional creada en, en los 90 por Gary Craig, un ingeniero norteamericano que ocupó el conocimiento previo de la digitopuntura china. Y estos puntos son los siguientes. Están relacionados con distintos órganos, pero acá no es importante que ustedes conozcan con, con qué órganos se relacionan porque se utiliza para cualquier malestar la misma ronda de, de golpes. Entonces acá vamos a usar el punto sensible, que está, si uno palpa en el área del pecho, cercano a la clavícula, va a encontrar que tiene unos puntos de mayor sensibilidad. Vamos a trabajar con el lado izquierdo, la mano derecha, y lo que vamos a hacer es un masaje hacia adentro. Por ahora lo estoy mostrando, luego vamos a hacer la aplicación de la corrección energética completa. El masaje hacia adentro, donde yo relajo, y luego hacia afuera, donde activo. Posteriormente, en el punto bajo la nariz, que así se le conoce, por bajo la nariz, se golpea. Punto karate, que es el borde de la mano donde se hace el golpe de karate, el borde de la mano, en una y otra mano. También vamos a golpear el timo, que está acá en el centro del pecho, es una glándula pequeña y quienes trabajan la liberación emocional sostienen que ahí se guardan muchas emociones y golpeándola, con el ritmo que yo les voy a mostrar a continuación, esas emociones se liberan. Vamos a empuñar la mano... Y vamos a golpear en este ritmo. Son tres golpes, pero no los estén contando para que no distraigan la mente en otra cosa, sino que lo importante es que cuando ustedes estén realizando este, tra este trabajo, estén concentrados, concentradas en, en lo que les está pasando, en cómo se están sintiendo. Luego trabajamos la cabeza aquí arriba de la cabeza tenemos puntos también de tapping, chakra, de reiki, pero aquí vamos a golpear toda la cabeza, porque en toda la cabeza, además de puntos de acumuntura, hay muchos terminales nerviosos y golpeándola ustedes van a sentir cómo se mueve la energía, y con el propio impulso energético se van a corregir esos canales, se va a corregir la energía. Otro punto que vamos a usar es la muñeca interna por dentro, la muñeca externa, al otro lado, por dentro, por fuera. Y vamos a terminar con un punto que no es recomendable para las personas que estén embarazadas o con sospecha de embarazo, y que es unos cuatro dedos sobre el tobillo, a uno y otro lado. A uno y otro lado. Unos cuatro dedos sobre el tobillo, en la canilla, a uno y a otro lado. Quienes estén embarazadas o tengan sospecha de embarazo, no trabajen en ese punto porque puede producir contracciones, vincula con el útero. Incluso se usa ese punto cuando hay trabajo de parto muy prolongado para producir más contracción. La corrección energética entonces se realiza de esta forma, concentrándose muy bien en lo que me está pasando, en cómo me siento, en este momento siento incertidumbre, todo lo que está pasando, me llega mucha información, no sé qué va a pasar me siento alterada me concentro en eso en cómo me estoy sintiendo y voy al punto sensible en el lado izquierdo con la mano derecha y me voy a hacer un masaje hacia adentro este masaje sea profundo sintiendo cómo yo muevo y amplio ese canal energético es el inicio del meridiano del pulmón. Aquí yo lo amplío para oxigenarme, para oxigenar este meridiano del pulmón, para llevar oxígeno a todo mi sistema respiratorio. Lo relajo, lo desbloqueo, concentrándome en cómo estoy sintiendo. Luego hacia afuera, primero lo relajo, lo desbloqueo y posteriormente lo activo, impulso, impulso todo esa energía que está entrando en forma de oxígeno por mi meridiano del pulmón, bajo la nariz. Punto karate a un lado en el borde de la mano, punto karate al otro, la mano empuñada en el timo en este ritmo, los cuatro dedos. Sin el pulgar, la llemo, toda la cabeza. Para sentir cómo se mueve la energía cuando golpeo toda la cabeza. Movilizo todos esos terminales nerviosos. Ahora, muñeca interna. Muñeca externa, el otro brazo, muñeca interna, muñeca externa, y recuerden, si no hay embarazo, unos cuatro dedos sobre el tobillo a un lado, unos cuatro dedos sobre el tobillo al otro, y respiro profundo. Este ejercicio lo pueden realizar las veces que quieran, cada vez que sientan que su energía está baja, que han perdido el equilibrio, que han perdido la armonía, que sientan pena, que sientan miedo, que sientan rabia. Es corrección energética así que sirve para todas esas cosas. Muchas gracias.